de exportar? Vuelve el PAI, el programa de apoyo a la internacionalización que otorga fondos no reembolsables a MIPIMES y empresas que quieren iniciarse o consolidarse como exportadores. Cofinanciaremos proyectos para incentivar, acelerar y fortalecer sus procesos de internacionalización con fondos desde 70 mil soles. Prendiendo exportador, dirigido a empresas que no tienen experiencia exportadora, pero que cuentan con un producto con alto potencial exportador. Potenciamiento de las exportaciones. Dirigido a empresas que no son exportadores regulares, pero que cuentan con cierta experiencia exportando y que buscan atender en mayor medida la demanda internacional. No pierdas esta oportunidad. Revisa las bases y postula en www.pay.pe bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú muy buenas tardes con todos, a nombre del MinCetur de Perú y del programa ProInnovate del Ministerio de la Producción, les damos la bienvenida a este primer webinar informativo del programa de apoyo a la internacionalización PAI, tercera convocatoria. Este concurso ofrece fondos no reembolsables desde 70 mil hasta 90 mil soles para iniciar tu proyecto de exportación con eh, tu emprendimiento o una MIPIME también, de todos los sectores y de todos los grupos Para hablar y explicar y resolver todas las consultas que tengan acerca de las dos modalidades de cofinanciamiento que, con las que cuenta el PAI, estamos con Milagros Miglino, especialista de la Unidad de Desarrollo de Instrumentos de Proinnovate, quien también resolverá las consultas que tengan acerca de esta oportunidad de cofinanciamiento que ofrece MISETUR y Proinnovate como operador. Entonces le doy la bienvenida a Milagros para poder iniciar su presentación. Buenas tardes, Milagros. Buenas tardes, Vanessa, y buenas tardes con todas las personas que se encuentran acompañándonos el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla. Bien, ¿me puedes comentar, Vanessa, si logras visualizar la pantalla, por favor? Sí, ya podemos ver y quiero aprovechar e eh, eh, invitar a que vayan dejando sus consultas en el chat del Zoom y también en nuestra transmisión por Facebook para que Milagros nos pueda resolver al finalizar su presentación. Ahora sí, te cedo la palabra, Milagros. Gracias, Vanessa. Bien, como bien eh, lo comentó Vanessa, eh, hemos lanzado esta tercera convocatoria del Programa de Apoyo a la Internacionalización. Perdón. Que está siendo operado por ProInovate y para quienes todavía no sepan... Eh, Acerca de ProInnovate, ProInnovate es el programa del Ministerio de la Producción, que lo que busca es impulsar y consolidar la innovación y el emprendimiento innovador, así también el desarrollo tecnológico y productivo de nuestro país. Y los objetivos de ProInnovate son el impulsar e implementar la innovación en los procesos productivos, también promover el desarrollo tecnológico y productivo en el país, fortalecer las capacidades de innovación empresarial, transferencia, absorción, adaptación y difusión tecnológica en las empresas e implementar iniciativas o instrumentos orientados a la innovación, al desarrollo tecnológico, al desarrollo productivo y al emprendimiento en nuestro país. Y como bien los mencioné, eh, en esta, en, bueno, hemos aperturado esta tercera convocatoria del programa uh, de apoyo a la internacionalización eh, y un poco para hablarles acerca del PAI, es, el PAI es un programa que eh, cofinancia a través de recursos no reembolsables iniciativas de internacionalización y es impulsado por Mincetur y es operado por Proinnovat. Son fondos concursables para poder cofinanciar proyectos de comercio exterior. Y el país se enmarca dentro del Plan Estratégico Nacional Exportador 2025. Lo que busca el Programa de Apoyo a la Internacionalización es cofinanciar proyectos de las MIPIMES peruanas que estén orientados a fortalecer, a promover, a acelerar su proceso de internacionalización. Y está dirigido a empresas exportadoras o potenciales exportadoras y en especial de las MIPIMES que lo que buscan es concretar proyectos de internacionalización. Y en esta eh, tercera convocatoria se han aperturado dos modalidades del PAI. La modalidad 1, emprendimiento exportador, y la modalidad 2, potenciamiento de las exportaciones. En el caso de la modalidad 1, emprendimiento exportador, el objetivo es seleccionar empresas o personas naturales con negocio, que no tienen experiencia exportadora en bienes y servicios, pero que cuentan con un producto con alto potencial exportador. Y para efectos de este concurso, lo que entendemos por un producto con alto potencial exportador es aquel producto que cuenta con una propuesta de valor innovadora que lo va a ser atractivo para el mercado de destino, y que presenta ventajas competitivas frente a sus eh, potenciales competidores y que sea también viable para ser internacionalizado. Y lo que busca eh, esta modalidad es apoyar a las empresas peruanas en el proceso de lograr exportar, Así también con ello, contribuir a, la a mejorar su competitividad, minimizar sus riesgos y optimizar sus capacidades y habilidades de gestión en proyectos de comercio exterior. El cofinanciamiento para la modalidad 1, emprendimiento exportador, es de hasta mil soles y esto eh, corresponde al 90% del total del proyecto. El concurso tiene dos, eh, digamos que dos etapas, la de postulación y la de, o bueno, el flujo de concurso es primero la postulación y después la ejecución, y la ejecución consta de dos etapas. La primera, la de la elaboración del plan de internacionalización y la segunda de la ejecución eh, del plan de internacionalización. En la parte de la postulación, las eh, iniciativas o la entidad solicitante que postule primero va a presentar su propuesta de internacionalización vía el sistema en línea de Proinnovate, posteriormente habrá una etapa de acreditación legal, una etapa de evaluación externa, una, evaluación, una etapa de evaluación de libros contables, una etapa de ratificación que será realizada por el comité técnico del país. Esto conllevará a hasta 129 días. Y en cuanto a la ejecución, como les comenté, está el, el componente 1 que corresponde a la elaboración del plan de internacionalización, donde se va a diseñar el plan de negocio especializado que está orientado a un nicho de mercado, que, al mercado objetivo internacional. ¿no? Está, eh, este componente 1 va a tener una duración de hasta tres meses. Y el componente dos, que es la ejecución de este plan especializado que se realiza en acompañamiento con un tutor exportador y opcionalmente de un gestor comercial, es hasta 12 meses. Hay dos alternativas de postular a esta modalidad. Está la alternativa individual, donde se presenta una entidad, y también pueden presentarse como una, una alternativa grupal en donde es de tres a cinco entidades como máximo. Y si se presentan como una alternativa grupal, las entidades solicitantes deben presentar una promesa formal de consorcio, la cual está en el anexo 1, mencionando el compromiso de consorcio para ejecutar de manera grupal todas las actividades tanto del componente 1 como del componente 2. Así también eh, se debe tener en cuenta para efectos de la alternativa grupal que las entidades del consorcio deben designar a una entidad líder que va a ser miembro del consorcio y que va a ser la responsable de la ejecución del proyecto y de presentar también ante Proinnovate los informes técnicos y financieros en el marco del contrato de adjudicación de recursos no reembolsables y del manual operativo. Eh, Parte de los requisitos y participantes que tiene la modalidad 1, por, eh, por un lado, primero pueden postular personas naturales con negocio o con personería jurídica que tengan como mínimo 18 meses desde la fecha de inicio de actividades hasta la fecha de cierre de postulación. Así también... Eh, estas entidades solicitantes no deben o bueno, deben contar con ventas anuales desde, desde 60 UIT hasta 2,300 UIT. Y para ellos se tomarán eh, las ventas donde se haya presentado el mayor monto de los últimos dos años previos a la postulación. Quiere decir que pueden ser las ventas del 2022 o del año 2021, ¿no? donde hayan presentado la mayor cantidad de ventas. Eh, algo eh, importante también a mencionar es que las entidades que postulen a esta modalidad no deben haber realizado exportaciones de bienes y o servicios hasta la presentación de las propuestas, ya que eh, esta modalidad es para aquellas entidades que no tienen experiencia exportadora. ¿no? Por esa razón es que se verificará el cumplimiento de este requisito con información proporcionada de eh, las exportaciones DAMA. ¿no? Entonces eso es para que lo tengan en consideración. Por otro lado deben contar con un producto, bien o servicio, que tenga un alto potencial de exportador. Así también deben contar con una persona que esté vinculada a la empresa, que tenga conocimientos y experiencia en actividades de comercio exterior. Por otro lado, deben completar debidamente el test exportador de Perú eh, con una antigüedad no mayor a tres meses, la misma que se va a solicitar al momento en que ustedes completen su formulario de postulación. Si ustedes eh, están interesados en saber dónde completan el test exportador de PromPerú, deben hacerlo a la página web de Rutex de PromPerú. Por este eh, el chat del Zoom les vamos a estar compartiendo el link a donde ustedes tienen que ir para completar su test o actualizarlo, porque hay empresas o entidades que ya han realizado su test exportador, pero la recomendación es que puedan actualizarlo. Así también hay otros requisitos que se mencionan en las bases del concurso. Por otro lado, para la alternativa, hay tener en cuenta que cada una de las empresas miembros del consorcio deben cumplir individualmente con todas las condiciones generales de elegibilidad, así como los requisitos generales y específicos para esta modalidad. Y en caso de la participación, eh, grupal con personería jurídica se debe presentar a la firma del contrato la copia literal de la partida o de la ficha donde conste la inscripción de la constitución y vigencia de poder de la empresa que represente a todos los integrantes de la propuesta de internacionalización y también hay otros requisitos que se mencionan en las bases del concurso así también el, eh, para esta modalidad la entidad solicitante debe postular con un equipo técnico, el cual deberá estar conformado por un coordinador general que va a ser la persona responsable de la gestión del proyecto y de la presentación de los informes técnicos y financieros a Proinnovate y deberá estar conformado por el recurso humano de la entidad solicitante que, va a ser la, que van a ser los encargados de las actividades determinadas del proyecto. Hay que tener en cuenta que como eh, máximo, perdón, que como mínimo, eh, denme un minuto, por favor. Deben tener en cuenta y evidenciar eh, que el equipo técnico debe evidenciar una relación laboral o contractual mínima de tres meses previos al cierre de la postulación de propuestas de manera consecutiva en la entidad solicitante. Esto también es algo eh, que ustedes deberán tener en cuenta para ello. Por otro lado, también en el equipo técnico debe estar conformado al menos por dos personas, ¿no? O sea, como mínimo deben ser dos personas que formen parte del equipo técnico. Dentro de estas dos personas estará el coordinador general, ¿no? Así también debe haber al menos una persona que cuente con con experiencia eh, y o conocimientos en actividades de comercio exterior y deseable con experiencia y o conocimientos en ver, ventas o marketing. Así también la propuesta debe eh, o el proyecto debe contar con un, un coordinador administrativo que va a ser esta persona que sea la encargada de la rendición de los gastos del proyecto. Uno de los miembros del equipo técnico, ya sea el coordinador general o el recurso humano de la entidad solicitante, puede asumir las funciones de este coordinador administrativo. Algo importante también es que el tiempo de dedicación del equipo técnico no puede ser menor al 20% total del tiempo laboral de la entidad solicitante. Esto con la finalidad de que se pueda cubrir al 100% las actividades que implican el proyecto. Como bien lo mencioné anteriormente, la modalidad 1 tiene eh, dos componentes como parte de su ejecución. El componente 1 es la elaboración del plan de internacionalización que tiene una duración de hasta tres meses y aquí lo que se va a hacer es elaborar este plan de negocio especializado a un nicho de mercado internacional, entendamos... Eh, mercado eh, de, internacional como mercado de destino, que es el país hacia el cual se van a realizar las exportaciones o se buscan realizar las exportaciones. Y el eh, que va a contener los objetivos, estrategias, actividades, indicadores, presupuestos y otros se requieren. Así también va a ser acompañado, o va eh, este componente va a tener el acompañamiento de un tutor exportador. Y el componente 2 ya es la ejecución del plan de internacionalización que se elaboró anteriormente. Y la duración es de hasta 12 meses, ¿no? Esta ejecución va a estar a cargo del equipo técnico y va a, es, va a contar también con la participación del tutor exportador y opcionalmente de un gestor comercial. Y en cuanto al cofinanciamiento, eh, en total el cofinanciamiento es hasta 70 mil soles, y el componente 1, el aporte máximo de cofinanciamiento del PAI, mil eh, soles, lo que corresponde al 90% del total del proyecto. El otro 10% deberá ponerlo como contrapartida monetaria el, la entidad eh, solicitante y la duración es de hasta tres meses. Así también, en cuanto al componente 2, el aporte máximo de cofinanciamiento del PAI es de hasta 49 mil soles. Esto también corresponde al 90% del total del proyecto y el otro 10% deberá ponerlo a la entidad solicitante. Hay gastos elegibles tanto para el componente 1 como para el componente 2. En el caso del componente 1, por ejemplo... Eh, parte de los gastos elegibles con recursos no reembolsables, es la contratación del tutor exportador, la elaboración del plan de internacionalización, eh, también hay la contratación de diseños para la identificación de oportunidades comerciales, el diseño y adaptación de la página web al mercado de destino, incluyendo herramientas para e-commerce, el desarrollo de pasarelas especializadas de ventas, entre, bueno, también la de certificaciones relacionadas al comercio internacional, prospección de mercado, entre otras que ustedes pueden ver a mayor detalle aquí en lo mostrado y también en las bases del concurso. Y de igual forma, para el componente 2, también habrán gastos elegibles ¿no? con eh, el aporte del PAI, que es la contratación del tutor exportador, la contratación del gestor comercial, en caso hubiese uno, los gastos de promoción de publicidad, los pasajes y para la prospección y promoción a su máximo de dos personas, entre otros, como lo pueden revisar aquí y con mayor detalle también en las fases del concurso. Bien, y en cuanto a la modalidad 2, potenciamiento de las exportaciones, el objetivo de esta modalidad es poder seleccionar a las empresas o personas naturales con negocio que no son exportadoras regulares, pero que han registrado por lo menos una exportación. Y lo que se busca es que estas entidades puedan incrementar sus exportaciones y se conviertan en exportadoras regulares. El cofinanciamiento para esta modalidad, potenciamiento de las exportaciones, es de hasta 90 mil soles y esto, como en el concurso altero, eh, anterior, corresponde al 90% del total del proyecto. Aquí también, en cuanto al flujo de concurso del PAI, estará la postulación y la ejecución. ¿no? En la postulación habrá un proceso de admisión que es similar a al, la al anterior modalidad el cual tendrá hasta 129 días, en donde estará, irá desde la presentación de las propuestas a través del sistema en línea pro-innovate, pasando por la etapa de acreditación legal, evaluación externa, evaluación de libros contables y la etapa de ratificación eh, realizada por el comité técnico del PAI y la ejecución, donde aquí también habrán dos componentes, el componente 1 de la elaboración del plan de internacionalización y el componente 2 de la ejecución del plan de internacionalización. Y en total, en cuanto a la ejecución, como máximo, es, eh, son 15 meses de ejecución. Aquí, eh, de igual forma, también hay dos alternativas para postular. Está la alternativa individual y la alternativa grupal, donde pueden presentarse de tres a cinco entidades. Y de igual, de igual manera, las entidades deberán eh, so, as, designar a una entidad líder que sea miembro del consorcio, que sea responsable de la ejecución del proyecto y de presentar a ProInnovate los informes técnicos y financieros en el marco del contrato de adjudicación de recursos no reembolsables y el manual operativo. Los participantes y requisitos para la modalidad 2, por un lado, está que quienes postulen deben ser personas naturales con negocio o con personería jurídica, que tengan mínimo 18 meses desde el inicio de actividades hasta la fecha del cierre de la postulación y que hayan registrado exportaciones cuando menos un año. Para el caso de las, eh, de las empresas del sector servicio, la antigüedad mínima que se exige es de un año de inicio de actividades y haber registrado al menos una exportación. Esto debe cumplirse antes de la fecha de postulación. Así también, las empresas deben contar con ventas anuales desde 60 UITES hasta 2.300 UITES. Para esto también se va a considerar los dos años fiscales o, o la, el año eh, en el cual se, le ha, se hayan realizado la mayor cantidad de ventas, los dos años fiscales anteriores a este año de postulación, o sea... Eh, se va a considerar el mayor año de ventas, ya sea del 2022 o del 2021. Así también, eh, no la empresa o, o la entidad no debe contar con más de tres años de exportaciones consecutivas al mercado elegido previo a la fecha del cierre de postulación. Por otro lado, contar con una persona vinculada a la empresa con conocimientos y experiencia en actividades de comercio exterior. Y creo que no lo mencioné, pero algo importante es que esta entidad no debe contar con más de cuatro años de exportaciones acumuladas entre los años 2017 al 2022, ¿no? Si la empresa contase con más de cuatro años en oh, sí, con más de cuatro años en este lapso, no sería elegible. Por otro lado, también deben completar debidamente el test exportador de PROM Perú con una antigüedad no mayor a tres meses, la misma que se va a solicitar en el formato de postulación y hay otros requisitos descritos en las bases del concurso que invitamos a que ustedes puedan revisar. Y eh, en caso de, las, de la alternativa grupal, cada, una, cada uno de los miembros del consorcio deben cumplir de manera individual con todas las condiciones generales de elegibilidad, así como los requisitos generales y específicos. Y en el caso de postulación, eh, bueno, en el caso de que participen de manera grupal con personería jurídica, deben presentar a la firma del contrato la copia literal de la partida o ficha donde conste la inscripción de la constitución y vigencia de poder de la empresa que represente los integrantes de la propuesta de internacionalización. En cuanto al equipo técnico, de igual manera como en la anterior modalidad, este equipo debe estar conformado con un, por un coordinador general que va a ser el responsable de la gestión del proyecto y la presentación de los informes técnicos y financieros ante ProInnovate y por el recurso humano de la, de la entidad solicitante que van a ser aquellas personas que van a estar encargadas directamente de eh, las actividades del proyecto y eh, este equipo técnico deberá estar conformado mínimo por dos personas y una de ellas va a ser el coordinador general. Así también este equipo técnico debe tener y evidenciar eh, relación laboral o contractual mínima de tres meses previas al cierre de, eh, de la presentación de las propuestas de manera consecutiva en la entidad solicitante. Y el proyecto debe contar con un coordinador administrativo que va a ser el encargado de la rendición de gastos del proyecto. Y un miembro del equipo técnico, ya sea el coordinador general o de recursos humanos de la entidad solicitante, puede asumir las funciones de coordinador ejecutivo, de coordinador administrativo, perdón. En cuanto a la ejecución, la ejecución de la modalidad 2 también constará de dos componentes. El componente 1 es la elaboración del plan de internacionalización y el componente 2 es la ejecución del plan de internacionalización. En cuanto al componente 1, va a tener una duración de hasta tres meses y acá se va a elaborar el plan de negocio especializado que va a estar orientado a su nicho eh, de mercado internacional. Aquí se contará con el acompañamiento de un tutor exportador y de los servicios requeridos para poder elaborar este plan. En cuanto al componente 2 es la ejecución del plan de internacionalización. Aquí la duración es de hasta 12 meses y eh, este, eh, esta ejecución deberá contar con la participación del tutor exportador y del gestor comercial. Y en cuanto al cofinanciamiento y aportes, en total el cofinanciamiento del PAI es de hasta 90.000 soles. El componente 1, el aporte máximo de cofinanciamiento es de hasta 26.000 soles, el cual corresponde al 90% del total del, del proyecto. El otro 10% deberá ponerlo la entidad solicitante. Y para el componente 2, el aporte máximo de cofinanciamiento con el PAI es de 64.000 soles. Y esto corresponde también al 90% del componente. Y esto eh, y el aporte mínimo que deberá poner la contrapartida debe ser, o sea, la entidad solicitante debe ser del 10%. Y la duración en total de la ejecución son 15 meses. Y como gastos elegibles, también hay gastos elegibles tanto para el componente 1 como para el componente 2. Y como pueden observar aquí, eh, está dentro de estos gastos la contratación del tutor exportador la elaboración del plan de internacionalización la recopilación de la información que se va a requerir para poder eh, elaborar el plan de internacionalización ya sea como información complementaria y o elaboración de otros estudios que están relacionados a esta iniciativa también el diseño estratégico y desarrollo del manual de identidad y piezas de comunicación visual, el registro de marca en el mercado seleccionado certificaciones relacionadas al comercio internacional, prospección de mercados, entre otros. Y en cuanto al com el componente 2, los gastos elegibles eh, son la contratación del tutor exportador, la contratación del gestor comercial, los gastos de promoción y publicidad, el desarrollo y uso de herramientas para e-commerce, y entre otros gastos que están relacionados directamente con el desarrollo del componente 2, y también que ustedes pueden visualizar en las bases del concurso para esta modalidad. Y en cuanto al, cal, eh, al calendario de esta tercera convocatoria del programa de apoyo a la internacionalización, hemos aperturado ya eh, la, la recepción de iniciativas de internacionalización el 20 de abril y finaliza el 19 de mayo a la 1 de la tarde, ¿no? O sea, deben postular como máximo a esta hora porque si no, posteriormente ya no podrán enviar sus iniciativas de nacionalización. Y también hemos publicado las bases integradas que ustedes pueden encontrarlo en la página web del PAI el 19 de abril de este año. Y la publicación de los resultados finales va a ser el 11 de agosto de este año. La presentación de las propuestas se van a hacer por el sistema en línea de Preinnovate, que es ingenius.preinovate.gov.pe. Por este medio, la entidad solicitante debe ingresar um, al sistema de postulación y completar su formulario. El formulario de postulación consta de cuatro secciones, la de datos generales del proyecto, perfil de la empresa, información general de la intervención y presupuesto. Más adelante vamos a estar realizando talleres de cómo completar el formulario de postulación. Así que los invitamos a que ustedes puedan estar atentos y eh, también seguir las redes, eh, bueno, seguir las redes sociales de Proinnovate, que por ese medio vamos a estar también informando sobre las fechas de los talleres y la hora. Y si tienen alguna consulta o alguna duda de, de las bases del concurso, pueden escribir a consultas@pai.pe y también para mayor información pueden visitar la página web del pai.pe que por ese medio vamos, eh, bueno, también se, ustedes pueden ver las bases del concurso, las bases integradas, el, el cronograma de los talleres que vamos a estar realizando o de los webinars que también vamos a estar realizando y otra información relevante más sobre el concurso. Eh, con esto les agradezco su atención y si hubieran consultas, Vane. Estás en silencio, Vane. Perdón que estaba recordando la fecha de cierre de convocatoria, el 19 de mayo a la 1 de la tarde. Siempre recomendamos enviar el, el proyecto antes de esa hora para evitar complicaciones. Y también eh, vamos a estar anunciando nuestros talleres para el llenado del formulario de postulación en el sistema en línea de Proinnovate. Tenemos varias este, consultas que nos han ido dejando en el chat. Y Milagros, te formulo la primera nos eh, preguntan acerca del requisito de ventas de 60 UIT como mínimo para la modalidad 1 eh, ¿esto se va a modificar o ya son las bases finales? Sí, ya hemos lanzado las bases eh, integradas del concurso entonces ese requisito de elegibilidad se va a mantener en cuestión de ventas uh -huh. La siguiente pregunta es eh, sobre el caso de las empresas que tuvieron proyectos aprobados recientemente por ProInnovate, pero que aún no están en contrato en ejecución. Eh, ¿Estas empresas pueden participar del PAI? Entiendo porque no especifican qué tipo de a qué tipo de concurso eh, han ganado de Proinnovate. Si es que, por ejemplo, ustedes han sido beneficiarios de la misma modalidad, cosa que no, no, no creo que vuelvan a postular a la misma modalidad del concurso, no podrían ser elegibles ya que por modalidad solamente se puede eh, ser beneficiario una sola vez. ¿no? O sea, si ustedes han postulado a la modalidad 1, no pueden volver a, pres eh, a presentarse para la misma modalidad, para la modalidad 1 en este caso, ¿no? De igual forma, si es que ustedes han sido beneficiarios de la modalidad 2, ya no podrían volver a participar de la modalidad 2. Eh, por otro lado, si ustedes cuentan actualmente con un... o han sido beneficiarios de algún concurso de Proinnovate y ya cuenten con un contrato con Proinnovate eh, a la parte del país ya no serían elegibles, ¿no? Al menos que hayan presentado el informe de su último hito. Esto por un tema eh, de, de que haya mayor eficiencia. Gracias, Milagros, por la explicación. Eh, la siguiente pregunta, nos piden eh, explicar con mayor detalle a qué te refieres. Con que el cofinanciamiento es hasta un maxi, máximo de 90% del total del valor del proyecto. Eh, quiere decir que si ustedes tienen un proyecto que han valorizado en cierto monto, no, pero Innovate, de ese total del proyecto, puede solamente cofinanciar como máximo hasta para la modalidad 1, 70 mil soles. Y esto como máximo corresponde al 90% del valor total del proyecto. O en el caso de la modalidad 2, Proinnovate puede cofinanciar máximo hasta 90 mil soles. O sea, de 90 mil soles no, no puede cofinanciar más. Y estos 90 mil soles corresponden al 90% total del proyecto. El otro 10% debe ponerlo a la entidad solicitante. No sé si me dejé entender. Sí, clarísimo. Siempre hay una contrapartida eh, para el caso de todos los proyectos beneficiarios. Renoma te otorga financiamiento y siempre hay una, un aporte que tiene que hacer eh, la empresa que resulte beneficiaria uh -huh. en cualquiera de las modalidades. La siguiente pregunta es si se puede exportar software. Sí. Eh. Ustedes pueden exportar tanto productos, ya sea como bienes o también como servicios. Nos consultan dónde podría descargarse los anexos. Los anexos están dentro de las bases del concurso. ¿no? En las últimas eh, páginas pueden visualizar los anexos del concurso. La siguiente pregunta es, ¿dónde encuentro el manual operativo de ejecución del proyecto MOP? El manual operativo se dará a las empresas beneficiarias del proyecto, se, la unidad de monitoreo de Proinnovate a la firma de contrato les llegará este manual operativo. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las responsabilidades del tutor exportador y si es fundamental contar con él? Sí, tanto para la modalidad 1 y para la modalidad 2 del concurso va a ser obligatorio contar con un tutor exportador. Este tutor exportador tiene que cumplir una serie de requisitos. Como lo mencionan las bases del concurso, ustedes pueden encontrar... Eh, los requisitos en los anexos del concurso. Ahora les confirmo el número de anexo. Listo. Ustedes pueden encontrar en el anexo 4 el perfil del tutor exportador y gestor comercial... Y en este nexo podrán visualizar los requisitos que son indispensables, deseables y también las funciones tanto para el componente 1 como para el componente 2, ya sea del tutor exportador o del gestor comercial. ¿no? Ahí en, en las funciones está detallado cada una de las bueno, actividades que deberá cumplir el tutor exportador. Por ejemplo, en el componente 1, el tutor exportador debe elaborar el plan de internacionalización en conjunto con el equipo de la empresa, eh, debe presentar el plan de internacionalización, debe sustentar este plan de internacionalización al Comité Técnico del PAI junto con eh, o en coordinación con el equipo de la empresa, debe analizar con el equipo de la empresa la propuesta de valor, la oferta exportable, las herramientas de promoción comercial que estén relacionadas al mercado objetivo, debe apoyar a la empresa a identificar los servicios complementarios que estén relacionados a la iniciativa de internacionalización, y hay otros que también se van a especificar en el contrato que debe eh, o que realizará con la entidad eje, eh, ejecutora. ¿no? o sea eh, hay que algo importante que hay que tener en cuenta es que el tutor exportador va a firmar el contrato con la entidad, eh, con la entidad ganadora de este fondo ¿no? y hay otros requisitos que ustedes pueden encontrar con mucho más detalle para el componente 2 en los anexos del concurso ¿no? específicamente en el anexo 4 Gracias Milagros la siguiente consulta es ¿La relación laboral es eh, de planilla o por recibos por honorarios? Eh, pueden ser ambos. Las bases no limitan a que sea o por planilla o por recibos por honorarios. La siguiente consulta es, tengo un servicio de financiamiento de proyectos agrarios en el cual se factura por interés. ¿Puedo postular en la modalidad 1? Eh, no, no logro entender exactamente cuál es el fin de la consulta, o sea, eh, por qué se está haciendo la consulta, pero lo que sí les pediría por favor, como es algo bastante específico, es que escriban al correo de consultas eh, Pai, ¿no? Ahí se los vamos a poner, que es consultas arroba para que podamos atender esa consulta con. Eh, sí, que es más específica. Siguiente pregunta. Si el dueño no está en planilla de la empresa, ¿se puede considerar como parte del equipo técnico siendo el gerente quien lidera la empresa? Recuerden que el equipo técnico es, está formado por un coordinador general y por el recurso humano de la entidad solicitante, ¿no? Y tanto el coordinador general, el coordinador general también tiene requisitos. Entonces, sí los invitaría a que ustedes puedan revisar eh, los, sí, los requisitos de elegibilidad del coordinador general eh, y del equipo técnico eh, o de recurso humano de la entidad solicitante, ¿no? ¿El tutor debe ser parte de una lista de ProInovate o puede ser escogido por la entidad? La entidad puede proponer a su tutor exportador, pero este deberá pasar por un proceso de selección de Proinnovate. Proinnovate siempre va a realizar un proceso de selección de los consultores, ya sean tutor exportador o gestor comercial, ya que estos cumplen ciertos requisitos. Y va a seleccionar a estos eh, tutores y gestores comerciales que pondrá a disponibilidad de las entidades ganadoras para que ellas puedan seleccionar al tutor exportador o gestor comercial. Y de igual forma, como les mencioné, la entidad eh, ganadora también podrá proponer a su tutor exportador, pero este tiene que pasar por el proceso de selección de Proinnovate. Muy bien. Siguiente pregunta. Somos una remite con un producto que acaba de tener eh, bueno, reconocimiento en un concurso internacional. Eh, Estamos listos para exportar, sin embargo, bueno, nos dicen, y es el caso de varias personas que nos consultan, que no cumplen con el requisito mínimo de ventas de 60 UITs. ¿Eso los excluye eh, de postular? Como bien les comenté, es parte de los requisitos del concurso que, usted, bueno, que se cuenten con este monto de ventas. Entonces, quienes no cumplan con este requisito no serían elegibles. Siguiente pregunta. ¿Cuánto es necesario tener un gestor comercial? Para el caso de la modalidad 1, el gestor comercial es opcional. Dependerá de la empresa si, si ven conveniente que haya un gestor comercial, ya que va a ser la, el especialista que se encuentra en el mercado de destino, ¿no? o sea, en el país al cual ustedes van a realizar las exportaciones. Y en el caso de la modalidad 2, es obligatorio que cuenten con un gestor comercial. La siguiente consulta. Nuestra empresa está postulando a la modalidad 2, pero no tenemos información para llenar de los años 2017 y 2018 en los puntos, eh, puntos eh, referidos al inicio de actividad. El inicio de actividad es en el 2019. ¿no? Los puntos que desean llenar son el A.8.1 y A.8.2. ¿Nos pueden descalificar por no llenar eh, la información de los años 17 y 18? Eh, no, si es que ustedes cuentan con el mínimo de 18 meses, que es lo que se pide. Eh, y claro, debido a que entiendo que solamente tienen dos años desde el inicio de actividades, ¿verdad? Porque han iniciado, ahí me, me comentas, Vané. Inicio ¿desde de año actividad de la empresa, 2019. Ya, si es que han iniciado desde el 2019, no, no, debe, no hay problema en que no presenten los años anteriores, ya que no cuentan con esa información. Siguiente pregunta. En la sección A, en el último punto que señala evidenciar eh, las habilidades, homologaciones, certificaciones u otras condiciones, sobre este punto dice: Mi empresa cuenta con productos textiles. ¿Qué tipo de evidencia se podrían presentar? Ya que nosotros realizamos exportaciones pero no tenemos alguna certificación o lo que pidan. En ese caso, eh, para esa pregunta, la entidad solicitante deberá realizar el, la búsqueda de información de lo que el mercado de destino va a requerir para poder aceptar su producto. ¿no? Entonces, es parte del trabajo que debe realizar previamente la entidad solicitante con su equipo técnico, de tal forma que puedan eh, explorar cuáles son aquellos requisitos, entre ellos los certificados, entre otros, que les eh, que va a requerir el, eh, o les va a solicitar el mercado de destino al cual, están, al cual quieren exportar sus productos. Eh, siguiente pregunta. Queremos postular a la modalidad de eh, potenciamiento de las exportaciones, la modalidad 2. Ya hemos exportado mediante e-commerce. Eh, ¿Esto es considerado también como exportación? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor, Vanne? Sí, es el caso de, de una empresa que ha exportado mediante e-commerce y quieren saber uh -huh. si es considerado esto como exportación en la modalidad 2. Bueno en la modalidad 2 lo que se les va a pedir a ustedes como entidad eh, solicitante es que tengan evidencia de las exportaciones que realizan ya sea como producto o como servicio no para el caso de las exportaciones de productos se les va a requerir eh, la información del dam de SUNAT y para el caso de las exportaciones de servicios se les va a pedir las declaraciones juradas de exporta fácil y eh, las exportaciones vía courier así que para poder digamos que para que eh, estas las personas o la empresa que haya hecho la consulta tiene que verificar si efectivamente cuenta con ese sustento muy bien Vamos a, a ver otra consulta. Nos preguntan cómo se justifican los gastos elegibles, bajo qué tipo de comprobantes, eh, porque si contrato a una agencia del país de destino, eh, no me va a entregar boleta o factura. Gracias. Ahí la recomendación que les haría primero es verifiquen cuáles son los gastos elegibles. ¿no? Eh, revisen, digamos que todas las, eh, las, las actividades que son elegibles dentro de estos gastos y lo que sí deberán pre eh, presentar, pero ese ya será para la etapa de ejecución que en caso de que ustedes sean ganadoras lo verán con el... Este, eh, el especialista de la o el ejecutivo de la unidad de monitoreo en donde con ellos eh, ustedes bueno verificarán o les pedirán lo que hay que o los documentos que deben presentar para sustentar eso no la recomendación sería que en esta etapa primero lo que se enfoquen es en la postulación antes que en la ejecución muy sí, bien siguiente pregunta ¿El proceso de postulación se puede hacer por partes o se sube eh, toda la información eh, en, en una sola? No. Ustedes, y es algo, eh, algo importante que deben saber para que ustedes puedan, si están interesados en postular, puedan iniciar desde ya su proceso, ya que la información va a ir guardándose en el sistema en línea, ¿no? Va a ir e inclusive ustedes van a tener eh, en su formulario de postulación, eh, digamos que una, una guía ¿no? orientativa del porcentaje de avance que ustedes están teniendo al momento de llenar su formulario de postulación, ¿no? Entonces la invitación nuevamente es que ustedes lo vayan haciendo con tiempo porque la información se va a ir guardando. ¿no? Y algo importante es que ustedes siempre le deben dar, guardar a su información y eso se va a mantener. Nos están preguntando por los talleres, eh, ya lo habíamos adelantado, los talleres van a estar, eh, van a ser anunciados en las redes sociales de Proinnovate, también en las redes sociales de iniciatur y próximamente también encontrarán el cronograma de todos nuestros eventos informativos en la misma web del PAI. La siguiente consulta eh, nos dice, ¿se puede postular a la misma modalidad eh, si es que se busca ingresar a otro país de destino? No, si es que ustedes ya han sido beneficiarios de una, por ejemplo, si han sido beneficiarios de la modalidad 1, ya no son elegibles para esa modalidad, ¿no? Y de igual forma en la modalidad 2, solamente se puede ser elegible a una modalidad por concurso. Bien. Siguiente consulta. Nuestra primera exportación fue en febrero. ¿A qué modalidad puedo postular? Eh, de este año no indica no indica, entendería que si sí, sí. se refiere a este año sí, eh, en ese caso la información de las exportaciones que se solicitan es de el año eh, del, del año 2022 hacia atrás ¿no? Ok, siguiente pregunta. ¿El equipo técnico puede ser un trabajador en planilla y el dueño de la empresa que no figura en planilla? Eh, lo que les pedimos en las bases del concurso, no, no les pedimos que sean de planilla, pero sí que tengan una relación laboral con la empresa y ya eh, digamos que la empresa debe justificar esta relación laboral, ¿no? Y en siguiente consulta. Mi empresa fue aprobada en el concurso de innovación empresarial de Innovate, pero queremos postular al PAI. ¿Es posible? Disculpa, Anne. ¿Podría eh, repetir la consulta, por favor? Sí. Nos dicen mi empresa fue aprobada en el concurso de innovación empresarial de ProInnovate, pero también queremos postular al PAI. ¿Es posible? Si ustedes ya cuentan con un contrato de RNR con Proinovate, no serían elegibles para el, este concurso, ¿no? Porque las empresas que ya cuenten con un contrato de recursos no reembolsables con Proinnovate no podrían postular, excepto que ya hayan presentado el informe del último hito a Proinnovate. Bien, siguiente pregunta. ¿Podemos volver a postular con el mismo proyecto si no pudimos pasar en la etapa de libros contables en la convocatoria del año pasado? Eh, sí, si no han sido ustedes beneficiarios, pueden volver a postular. La recomendación sería que ustedes, eh, uno, vean si cumplen con los requisitos actuales de acuerdo a la modalidad, o, perdón, de los requisitos de las bases integradas dependiendo de la modalidad, ya sea uno o dos, y, eh, y que puedan eh, sí, mejorar o completar la información que no presentaron en la etapa de evaluación de los libros contables. ¿Dónde se visualiza el anexo del tutor exportador? Es el anexo 4 de las bases del concurso. ¿Podrían explicar más acerca de las características de un producto de alto valor exportador y de la propuesta de valor innovadora en el sector artesanías? Cuando Bueno, lo de la propuesta de valor en artesanías, esto nuevamente eh, son preguntas bastante específicas. Si ustedes gustan, pueden enviar un correo al correo de consultas, y sobre el tema de un producto de alto valor exportador, como les mencioné, ustedes, eh, o de alto potencial exportador, tienen que tener en cuenta que la propuesta o que este producto sea eh, un producto atractivo, eh, una, un producto atractivo para su mercado de destino. ¿No? O sea, Mercado Destino entiéndase como el país al cual ustedes quieren realizar las exportaciones, ¿no? Y tienen que identificar cuáles son las ventajas competitivas de este producto frente a otros que ya existen en el mercado. ¿Por qué ustedes son diferentes? ¿En qué se diferencian? ¿Cuál es el aporte o cuál es su propuesta de valor frente a sus competidores? ¿No? Y otra, o sea, otra cosa importante también es que ustedes tienen que eh, verificar si efectivamente ese producto es exportable o no. Y si, la, y si el mercado de destino les va a comprar o no les va a comprar. Entonces hay un trabajo previo que ustedes tienen que realizar ahí. De todas formas, también si ustedes revisan las base, eh, el formulario de postulación que están en los anexos de concurso... Eh, ahí está con mucho más detalle lo que significa, por ejemplo, eh, o hay ejemplos ¿no? de propuesta de valor, de, eh, de mercado de destino, entre otros. Para que ustedes también puedan tener una guía y puedan revisarlo ¿no? con más detalle. Ustedes pueden encontrar el formato del formulario de postulación en el anexo 3, en la ficha de postulación de cada una de las modalidades Muy bien, la siguiente consulta es para la modalidad 2, hay un límite de años eh, que tiene que tenerse exportando para postular Bueno, discúlpame, no te escuché ¿Me podrías repetir la pregunta? Tengo un, un problema con, con el internet. Sí, te eh, mencionaba te, o te preguntaba si es que en la modalidad 2 hay un límite de años eh, que tiene que haber tenido el postulante exportando. Lo que se pide para la modalidad 2 en la parte de los requisitos específicos, si ustedes lo pueden visualizar. Es, por un lado, que eh, deban haber presentado exportaciones cuando menos un año. Es lo mínimo que se pide para esta modalidad, ¿no? Y si es el caso del sector servicio, al menos deben haber realizado una exportación. Y algo importante también es que no deben contar con más de cuatro años de exportaciones. Eso es algo importante. Y estas exportaciones eh, no deben eh, ser no deben sobrepasar los cuatro años de exportaciones en los años 2017 al 2022. O sea, si, si cuentan con exportaciones mayores a cuatro años, no serían elegibles. ¿no? Y por otro lado también, eh, ustedes no deben, bueno, las entidades no deben contar con más de tres años de exportaciones consecutivas al mercado elegido previos a la fecha de cierre de postulación. Quiere decir que si ustedes han, postula, eh, perdón, han exportado eh, de manera consecutiva durante tres años al mercado alemán, ya no serían elegibles para postular al mercado alemán en esa modalidad, ¿no? en la modalidad 2. Correcto. Vamos con la siguiente consulta. Eh, ¿El gestor comercial debe ser contratado de forma externa por eh, la empresa? El, el, el caso del gestor comercial es el mismo caso del tutor exportador. Pero te va a realizar una selección de los consultores especializados, ya sea tutor exportador o gestor comercial, y eh, va a poner... Una vez que estos profesionales pasan por el proceso de selección y son, eh, digamos que, aprobados, ProInnova te pondrá eh, a disponibilidad la relación de estos profesionales y la empresa podrá eh, contratar a alguno de ellos, ¿no? Entonces, la empresa firmará un contrato con ya sea el tutor exportador o el gestor comercial. Y en el caso del de los eh, honorarios, del tutor exportador y el gestor comercial se encuentran dentro de los gastos elegibles del cofinanciamiento del PAI Bien. Siguiente consulta ¿Puedo postular a la modalidad 2 si hemos exportado los meses eh, desde que iniciamos en marzo del 2021 hasta la actualidad? Vale, eh, se entrecortó un poco, pero entendí que han iniciado exportaciones en el 2021, ¿verdad? En marzo del 2021 y han exportado todos los meses hasta la actualidad. Eh, sí, no, no habría... Podría, o sea, son elegibles. Igual la recomendación es que eh, revisen los otros requisitos de elegibilidad en las... En, para la modalidad 2 de las bases integradas del concurso. Eh, si he realizado exportaciones por exporta fácil, ¿puedo postular a la modalidad 2? En la modalidad 2, eh, si es una empresa del sector servicios, se les va a pedir la información de exporta fácil. Muy bien. Vamos con la con siguiente consulta. Eh, dice, bueno, es, es una, viene de una anterior consulta. Eh, dicen, como lo mencioné, hemos exportado mediante e-commerce. Nosotros no contamos con ese DAM, ya que todo lo realiza la empresa de servicio, en nuestro caso DHL. Lo que contamos son con las facturas de esos servicios. Entonces, en ese caso, pueden postular a la modalidad 2. Yeah. Eh, si son una empresa de servicios, nuevamente pueden presentar las exportaciones que han o la declaración que han realizado eh, de exporta fácil, ¿no? Eh, o. Eh, la que han realizado por la vía rápida courier y para ello pueden presentar las facturas o las boletas de exportación y los documentos de recepción de carga por currier. ok siguiente pregunta se puede postular en la, con la categoría de comida eh, o alimentos En, en un minuto por favor solamente para complementar la pregunta anterior les recomendaría que ustedes puedan ver en las bases de la modalidad 2 en la ficha de postulación del PAI que está en los anexos en el anexo 3 si es que ustedes van al, al A8.3, otras modalidades de exportación, porque les vamos, o se les va a pedir en el formulario de postulación los montos de exportaciones RAM y los montos de otras modalidades de exportación. Y las otras modalidades de exportación, ahí se menciona, ¿no? Se consideran ya sea los montos de exportaciones vía exporta fácil, donde se va a presentar la declaración de exporta fácil, los montos de exportaciones vía rápida, o sea, courier, donde van, deben presentar las facturas, boletas de exportación, documentos de recepción de carga por courier y también la declaración simplificada o deberán presentar sus declaraciones simplificadas. Para esto deben presentar como tal estas declaraciones y todos estos se adjuntarán eh, junto con sus documentos de sustento en un solo PDF sí, que deberán es el, es el, eh, subir en el, el sistema el, en línea. entonces los invitaría para la persona que hizo la consulta a revisar este punto, por favor. Muy bien, gracias, Milagros. Ya vamos con las últimas eh, preguntas antes de terminar este primer webinar acerca del PAI. Eh, ¿Hay alguna fecha de cuándo se abriría la modalidad 3 de implantación? Para esta tercera convocatoria no se tiene contemplado eh, la habilitación de la modalidad 3. ¿no? Solamente durante, esta, durante este año se tendrá la modalidad 1 y la modalidad 2. Okay. Eh, esta pregunta viene de, de, bueno, de una consulta anterior. Eh, Nos precisan que eh, se trata de una empresa que ha sido aprobada en el concurso de innovación empresarial, pero aún no han suscrito contrato. Entonces, quieren saber si pueden postular al PAI. Eh, es que en realidad podrían postular, pero cuando sea la evaluación eh, de la evaluación legal, y ustedes ya hayan firmado un contrato, con Proinnovate no van a ser elegibles porque ya tienen un contrato en ejecución con Proinnovate o van a tener un contrato en ejecución con Proinnovate a menos de que no firmen contrato y no ejecuten el, el otro programa ¿no? pero no pueden tener dos contratos de Proinnovate a la par okay. Siguiente pregunta ¿Es obligatorio postular con un tutor o gestor comercial en la modalidad 2? Sí, es obligatorio para la modalidad 2 contar ya tanto como el tutor exportador como el gestor comercial. Uh -huh. Siguiente pregunta. Eh, Contamos con una única exportación desde la apertura de la empresa, pero por temas logísticos y dado la naturaleza del producto, terminó desechándose la carga. Desde entonces no hemos vuelto a exportar. ¿Podemos postular a la modalidad de emprendimiento exportador? Si es que ustedes ya han realizado exportaciones, no, no serían elegibles. Somos una empresa eh, de productos. Eh, ¿Puedo postular a la modalidad 2 con exportaciones de productos por exporta fácil, no de servicios, sino de productos, dice, no contamos con exportaciones con DAM. El caso de las, bueno, lo que les he comentado son para servicios, ¿no? Eh, igual de todas formas les pediría que envíen un correo para revisar el caso específico de esta empresa. O sea, por qué a pesar de enviando o exportando productos no, eh, no registran exportaciones sancionadas, ya que deberían declararlo. Ok. Vamos con la última consulta. ¿Se puede postular con la categoría de alimentos? Eh, las bases no limitan los, eh, digamos que los productos a, expor, eh, a exportar. Lo que sí deben tener en cuenta es que esos productos que ustedes quieren exportar cuenten con las condiciones o con todos los requisitos que el mercado de destino les va a solicitar. Porque en el caso de los alimentos hay una serie de regulaciones que piden, y una serie de certificados y características que piden los mercados de destino dependiendo a dónde van a exportar sus, los alimentos. Entonces deberán contar eh, con estos certificados o con las condiciones para exportarlos. Ok, milagros. Muchas gracias por la presentación y también por este, ayudarnos a resolver todas las dudas que han tenido nuestros participantes sobre las dos modalidades del PAI. Y así como eh, tú lo anunciaste, eh, este es el primer webinar, pero se vienen los talleres de postulación. ¿no? Igual los invitamos a registrarse ya, a tener su usuario en el sistema en línea de Proinnovate. Eh, vamos a dejar acá el enlace. Eh, directo, Pero también pueden ingresar a, a través de la página web del PAI. ¿no? Eh, las postulaciones van a estar abiertas hasta el 19 de mayo a la una de la tarde. Es el límite para enviar eh, las postulaciones. Acá hemos dejado nuestro eh, el enlace para el sistema en línea Proinnovate, Ahí pueden ir avanzando, registrándose, teniendo su usuario y su contraseña y este, poder iniciar su postulación a la modalidad que hayan elegido del PAI. Entonces, los invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales y al cronograma de eventos que vamos a publicar también en la página web del PAI. Muchas gracias, milagros, nuevamente, y con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Vanessa, y gracias a todos por su atención. 19 de mayo, María Fernanda. 19 de mayo, una de la tarde. Gracias a todos. Muy buenas tardes.